¿Qué onda? Yo soy Higien, bienvenidos a un nuevo video hoy Porque en todos los videos que he subido me han preguntado ¿Y las patinetas eléctricas? ¿Qué onda? Hoy vamos a hablar de las patinetas eléctricas Y les voy a enseñar lo que le he hecho a la Boosted Y lo que le vamos a hacer a la Boosted y bueno, si ustedes vieron este video que está saliendo aquí, o por aquí, o en la descripción va a estar también. El último video que subí de patinetas eléctricas era comparando tres marcas diferentes de patinetas eléctricas. Y ahí va a decir que una ya desapareció, pero de hecho ya desaparecieron todas las compañías de patinetas eléctricas que salían en ese video. Una era súper pesada, la terminé regalando. Alguien me la pidió, a alguien que iba empezando con su canal de YouTube, y dije, pues se la voy a regalar siempre y cuando haga contenido con la patineta en su canal, pero pues esa patineta era pesadísima, pesaba como 30 kilos o algo así eh, le duraba la pila como media hora se tardaba 6 horas en cargarse realmente una porquería de producto, punto número uno no recomiendo que compren patinetas eléctricas de muy muy bajo costo, no era de bajo costo esa patineta pero si sí era de una tecnología viejísima, en vez de tener baterías tipo Tesla así de, eh, muy chiquitas, con un gran poder gran capacidad de almacenamiento de energía pues no usaba de esas pilotas grandotas de ácido que usan los automóviles entonces pues estaba horrible la segunda patineta que Revisamos en ese video Era la Junex Esa marca sigue existiendo Pero ya no hacen patinetas eléctricas Ellos se dedican a hacer drones Y desde siempre han hecho drones no se, eh, se quisieron meter como aquí al mundo De las patinetas eléctricas O vehículos personales eléctricos Y pues no les funcionó Y pues siguieron con sus proyectos de drones Ya no venden la patineta La puedes encontrar todavía nueva Pero no recomiendo que la compres Está muy barata Pero es de una calidad pésima se le rompe todo a los tres meses. Deja de funcionar. Y pues con la compañía que dejó de darle servicio a estas patinetas. Pues ya no puedes conseguir repuestos, Ya no puedes mandarla a arreglar. Eh, es una pesadilla tener una de esas. Ahora la más buena que tenía. Y sigo teniendo todavía. Tres años de servicio y sigue funcionando como nueva. No, no se le ha bajado tantito la capacidad de almacenamiento de, de batería. Yo sigo viajando las mismas distancias. Es una maravilla de Patineta, La mejor compra que puedes hacer aún hoy en día. Que ya desapareció la compañía. Desapareció entre comillas porque la compró Lime. Lime es una compañía que se dedica a poner scooters eléctricos por todas las ciudades. Y tú con una aplicación nos rentas. Te vas a algún lugar y ahí lo dejas. Como las bicicletas de la, de la ciudad de México. Y en otras muchas ciudades también hay de este tipo de, de bicicletas. Entonces Boosted Board quebró y lo compró Lime en sí compró la tecnología de las Boosted Board no se sabe todavía qué vayan a hacer con eso, pero todo el stock todo el inventario la tiene todavía otra empresa que se llama Boosted USA, o sea Boosted de Estados Unidos, al principio parecía que nada más iban a vender el stock que tenía de sobrante ahí Boosted Board, pero eh, eh, siguen sacando producto según sacaron la versión Ultimate de Boosted Board, que es una, una Boosted Board con una tabla de la versión 2, con los motores de la 3 y con las llantas de la 3. Y bueno, es un Frankenstein. Ahora que ya no existe esta empresa, entre comillas, sigo recomendando comprar una Boosted Board. Y sí, porque ya que se fue Boosted Board, salieron muchas empresas a eh, darle mantenimiento a la Boosted. O sea, si se te descompone y tienes los medios para mandarla a un país donde hay una de estas empresas que se dedican a darles mantenimiento lo puedes hacer, puedes mandar tu patineta a servicio técnico y que la arregle Puedes comprar muchos repuestos por si la quieres reparar tú mismo, porque luego los de Bustet se pasaban, querían que les mandaras la patineta completa nada más para cambiarte un cablecito, ¿no? Bueno, en mi experiencia, pues yo puedo cambiar un cable, lo puedo desoldar, lo puedo volver a soldar sin ningún problema. Entonces ya tienes la posibilidad de comprar las piezas por separado y por ejemplo, si te descompuso la pila, si te descompuso un motor, ya lo puedes comprar en varios sitios. Sigue siendo la patineta, a mi parecer, y he probado casi todas, no lo he grabado obviamente, pero a mi parecer sigue siendo la mejor patineta hasta el momento espero pronto eh, comprar la Evo que es una que tiene llantas todo terreno con tabla de fibra de carbono y todo eso está está está muy buena pero está muy cara que por cierto eso me, me recuerda que si quieren apoyar el canal eh, pueden ir al Patreon y ayudarme ahí desde el Patreon. Alguna dinámica voy a hacer ahí. A lo mejor empiezo a regalar dentro de los que estén participando en el Patreon. Las cosas que vaya comprando con el dinero de Patreon. Pero eso hay que verlo con el tiempo. Con cuántas personas este, se meten a ayudar y todo eso. Y también saqué una línea de playeras para que las puedan comprar, por algún lugar van a salir, obviamente va a decir Ejian por algún lugar, pero va a decir en chiquito, yo lo que quiero es que tenga un bonito diseño para que te guste usarla diario, no, no quiero que te la pongas así como, de, ah pues yo soy seguidor de Ejian, mira aquí dicen grandote Ejian, pues, pues no, o sea si yo te veo en la calle y traes una de mis playeras voy a decir, chingón, ese güey me sigue seguramente te voy a pasar a saludar o alguna cosa. Pero eh, mi objetivo principal es que sea un diseño bonito para que a ti te guste usarlo diario. bueno O en alguna ocasión te pongas tu playera nada más por el gusto de que tiene un buen diseño. Así que esa es otra forma de la que puedes apoyar. Métete al link y ahí puedes comprar tu playera. Eso me va a ayudar para poder comprar todas estas cosas. de este, 50 mil pesos creo es lo que cuesta la Evo ya con el... Eh, el el cambio de, de dólar a peso en este momento. O sea, una patineta de 40 mil pesos mexicanos o 400 dólares. Eh, déjenme, déjenme ver cuánto está allá. Ah, miren qué güey. No se llama Evo, se llaman Evolve. <ríe> y no cuestan 400 dólares, cuestan 2 mil dólares. Son 44 mil pesos. O sea, no es cualquier cosa. Este sí es si ahorro, si la podría comprar, pero pues o compro la patineta o compro los Oculus para hacerles el review o compro el Playstation 5 para hacer el review o compro el Xbox para hacer el review no se puede todo, aunque ya gane más en mi nuevo trabajo donde trabajo con astronautas y todo eso tener un canal de tecnología no es, no es cosa no es cosa fácil <risa> entonces por ejemplo el Xbox a mí no me gusta la gente que apoya en Patreon eso lo podría eh, rifar en el Patreon el Playstation 5 de por sí me lo voy a comprar con mi dinero también el Oculus va a ser con mi dinero pero cualquier otra cosa o si sale lo suficiente como para que yo les regale el, el Playstation o el Oculus y pues ahí Vamos a dar este, esos regalos exclusivamente para los de Patreon. Y bueno, después de estos tres años, ¿qué es lo que le he hecho a mi patineta Se la ha descompuesto varias cosas, eh, pero no fue como la patineta azul, la Junek que pues se descompuso y ya no hubo manera de repararla de ninguna manera. El video que hice de la patineta es lo primero que se me descompuso y se me descompuso al primer día. Boosted Board, hace, al ser una patineta más famosa, pues pude conseguir las piezas que se la hayan roto y las pude reemplazar. Por ejemplo, eh, yo acostumbro a la de los trucks y cuando estoy muy cansado, pues la arrastro. Eh, eso hizo que los cables de los motores pues se fueran tallando con el piso y pues con el tiempo pues, se fueron rompiendo. Y la bronca es que se rompió de la parte de que va hacia la computadora porque si se rompe el cable del motor pues compras otro motor y ya eso sí lo podías conseguir. Lo que en ese entonces no puedes conseguir ahora ya lo puedes hacer era la computadora de la Boosted entonces pues de China pedí unos cables. Y ya fácilmente desoldé y volví a soldar el cable nuevo y funcionó sin problemas. Eso fue al año y medio de, de tener la Booster Board y fue eh, error de usuario, o sea, fue error mío porque, pues, obviamente cómo vas a arrastrar unos cables por el piso, ¿verdad? Obviamente se van a romper. Ahora he tenido como un, tres motores de Boosted Board. Los motores se me han descompuesto por el uso, eh, porque en México hay muchos baches, hay muchos hoyos, hay un montón de piedras por las calles. Todo el tiempo le está pegando algo a los motores estás cayendo en baches y eso es lo que ha descompuesto los motores y por esa razón he tenido que comprar tres motores no son caros son costaban 100 dólares cada uno si quería seguir usando la patineta pues tenía que comprar motores de 100 dólares esos motores son fáciles de cambiar de hecho están pensados para que los puedas cambiar tú mismo simplemente los desatornillas, los quitas, los desconectas del, del cable y los cambias y pones el nuevo lo vuelves a atornillar y pones el cable es una conexión muy fácil eh, cualquiera lo puede hacer Y la siguiente cosa que se me descompuso Y ahí se me tuvieron que ayudar Fue la pila Bueno, no se descompuso Vieron que tenían un problema los de gusto por con, con la pila, con, con el diseño de la pila Y se estaban... Descomponiendo entonces pidieron que todas las pilas las mandaran a Busted Board Y después te iban a regresar una con el nuevo diseño que ya no iba a fallar Eso sí me tuvieron que ayudar porque como saben yo vivo en México Boosted Board no acepta ni hace envíos a México Entonces le dije a un amigo llévatela por favor Él me hizo el favor de depositarla y traerme la nueva pila Y ya la última última que le pasó y eso ya fue... Como error de boosted board, ahí sí fue error de diseño de boosted board, otro error de diseño de boosted board, ya no les dio tiempo de corregir ese error, es que eh, en medio de la tabla, o sea tú tienes tu, tu madera de bambú, en esa madera de bambú tiene como un canal para poner ahí el cable y encima de eso ponen una lámina de fibra de vidrio para que eh, siga teniendo esa flexibilidad, pero pueda este, ser resistente aún teniendo ese canal este, carvado en la madera de bambú y para sostener el cable que va ahí en medio pusieron unos hinchos que presionaban el cable entonces para que no se pudiera salir ni de un lado ni del otro eso con el tiempo y con la flexión de la tabla que siempre se está doblando eh, pues acabó rompiendo el cable también me costó mucho trabajo encontrar ese error. Me tuve que comprar un voltímetro y ya estuve probando con este conexiones y todo eso. Y como era tenía un falso muy raro, pues de repente decía pues, todos los cables están funcionando y de repente ya se activaba el falso y ya decía ah este no está fall este está fallando este no está fallando. Estuvo estuvo complicado. Y después yo me sentí como cirujano porque ya la abrí y, y tenía como dos centímetros de cable de sobra para trabajar porque pude haber eh, reemplazado todo el cable, pero preferí usar el, los, nada más era un cable que estaba eh, con falso, un cablecito muy delgadito, y si quería cambiar todo ese cable, pues tenía que, que cambiar todos. Por lo que opté yo era eh, reemplazar nada más ese cachito que estaba roto, entonces nada más eran como dos centímetros para, para los que podía trabajar, entonces ya lo abrí con mucho cuidado, no tenía mucho espacio para trabajar también. Ahora sí que seccioné ese cable que no funcionaba. Lo corté, eh, quedó una mini cosa para poder soldar uno nuevo. Y con mucho trabajo me tardé como tres horas yo creo. Volví a, a, a juntar eh, un cable y ya soldé. Y ya le puse Thermofit, que es ese plástico que se hace chiquito con, con el calor. Y muy bien, eh, ya no ha fallado. Le cambié el sistema para que no se esté moviendo el cable. Ya no es, son cinchos. Es este, como un velcro, entonces ya ese velcro eh, evita que se esté moviendo el cable y también eh, protege también un poquito el cable. Esas fue, ya han sido todas las fallas de la booster Lo siguiente que se me descompuso fue el, el control. El control está muy muy bien diseñado, de hecho el, el, las únicas tres partes móviles que tiene es el gatillo, no, el acelerador y freno. Es como este engrano el que sobresale de la parte de arriba que cuando lo empujas acelera y cuando lo, lo jalas eh, frena. También tiene un botón que es el de seguridad, que si no lo apachurras no acelera ni frenan, o sea, esto no funciona hasta que presiones el el switch, de en inglés se llama el switch del hombre muerto, muy, muy, muy bonito nombre, y el botón de encendido y apagado. A mí lo que se me descompuso fue el botón del de hombre muerto, del Dead Man Trigger, este se me, se me descompuso y no sabía por qué, eh, lo que pasó fue cuando, cuando lo abrí, de hecho este botón y también esta cosa, está diseñado para que por más fuerte que lo pachurres, siempre el botón o el, el sensor que siente la presión, no reciba más fuerza de la necesaria es un sistema bastante bueno yo nunca lo había visto más que en este control lo que pasó es que se gastó el, el plástico del gatillo y pues ya no hacía bien contacto con el botón entonces ya lo, lo reconstruí con la técnica de bicarbonato de sodio y eh, un poquito de cola loca ya lo, lo le puse y ya lo limé para que como que reemplazara ese cachito que estaba desgastado y ya con eso funcionó todo esto yo lo he arreglado pero bien podías haber comprado un repuesto, podías haber comprado otro, otro control como de 40 dólares, Boosted Board me ofreció venderme la computadora de, de la Boosted, que ese sí estaba, estaba como en casi 200 dólares o algo así, es, es muy caro, daban muy cara las piezas, los de Boosted ahora que ya no existe, las piezas bajaron un poquito de precio, de hecho podrías armarte tu Boosted Board, comprando las puras piezas, compras la pila, los motores y la computadora y ya nada más te compras cualquier tabla y ya armas tu propia boosted. Eso es lo que quería evitar boosted, ¿no? Que compraras tus piezas y ya armaras tu Frankenstein y por eso controlaban tanto sus piezas. Creo que ya me explayé un poquito con explicación. Les iba a enseñar eh, las modificaciones que le había hecho a la tabla, pero yo creo eso lo vamos a dejar para otro video. Ojalá les haya gustado este video, ojalá no se les haya hecho muy tedioso y ya saben, la mejor manera para apoyar el canal es dejando un simple like o suscribirse al canal si es que les gustó este video porque voy a estar haciendo varios videos parecidos y de muchas cosas más y ya si quieren ayudar mucho más te pueden ir al Patreon que ya les dije que ahí sí podríamos regalar cosas ahí yo podría regalarles la booster o si se junta mucha gente hasta podríamos juntar para una nueva de esas Evol que también están muy buenas. Yo nada más, yo soy feliz nada más haciendo el, el review. Yo me puedo quedar con mi booster. No hay problema. O también, ya saben, comprense alguna playerita. Y bueno, yo soy Ejian. Nos vemos en el próximo video.